Segundo sí. tema interesantísimo, nutrición en el paciente oncológico. Aquella persona que está en tratamiento por cáncer, o que también dejó de tener el tratamiento, en buena hora se recuperó, o que ha tenido un diagnóstico de cáncer, el tratamiento nutricional es importantísimo. Voy a presentar a la licenciada Juliana Santarriaga, que es nutricionista y especialista en el área Oncológica. Licenciada Juliana Santarriega, bienvenida a Radio Capital. Buenos días, doctor, muchas gracias por la invitación. Muy bien, ¿cómo estamos? Yo siempre pregunto por todo: ¿Cómo está la familia? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está su entorno? ¿Cómo son los trabajadores? ¿Cómo usted lleva a cabo sus tratamientos y, y su labor de salud? Eh, bien, felizmente, gracias aquí. Bueno, en mi caso, todos bien con los. Con los con las medidas necesarias y en el, en el área donde trabajo, bueno, cuidándonos bastante, ¿no? Definitivamente, ya que, ya que como siempre digo, cualquier persona puede ser portadora del COVID, así que tenemos que estar siempre con todas las medidas al tratar a cualquier paciente. Sí, el paciente oncológico es uno de los pacientes más susceptibles para poder tratar el virus. Y este ya que está en, con la el sistema inmunológico deprimido, por la misma <risa> enfermedad y por el tratamiento. Pero ustedes realizan, los de nutrición, yo he conocido esto, y realizan una gran labor en orientarlo adecuadamente para su alimentación diaria, su alimentación cotidiana, mientras lleva este tratamiento. Sí, definitivamente la alimentación del paciente oncológico es muy importante y es, es algo constante, ya que por lo mismo de que pueden estar presentando un tratamiento activo, estaríamos hablando de una quimioterapia, radioterapia, terapia biológica, ¿no? tratamiento hormonal, eh, esto también trae ciertas consecuencias con lo que puede verse afectado su alimentación. Entonces no es que va a seguir una dieta por un periodo muy, la misma dieta por un periodo muy largo, sino que según lo que se vaya presentando, los síntomas que pueda ir teniendo, es que se va a ir cambiando. Como se sabe, muchas veces la quimioterapia, sobre todo que es un, que es un tratamiento que va hacia todo el cuerpo, trae más consecuencias, ¿no? O sea, las náuseas, los vómitos, las anorexias. Entonces, entonces, como traen esas consecuencias, la dieta va cambiando según cómo se va sintiendo el paciente y también considerando que debemos mantener fortificado al paciente con un sistema inmune lo más alto posible como para que pueda seguir con el tratamiento y no detenerlo, porque si se baja la hemoglobina, las plaquetas, los cositos, no va a poder hacer el tratamiento el de, de quimioterapia. Exacto debemos llevar un equilibrio entre el tratamiento y la nutrición, el estado nutricional de la, del paciente. En eso tienes mucha razón, Juliana si, si el paciente empieza a tener un problema de anemia, de falta de proteínas, entonces el tratamiento tampoco va a surtir el efecto adecuado porque se necesitan estos elementos en el organismo para poder llevarlos a las distintas partes del cuerpo y ser beneficiosos. Como estos pacientes en el Perú, el Perú ya es un problema de salud pública, el cáncer, ya está catalogado como tal porque sí. tenemos gran cantidad de personas que en vez se diagnostican anualmente y también la morbilidad es alta. Por ejemplo, en el Perú el año pasado han terminado su vida más de mil personas por cáncer, eh, por lo menos los diagnosticados, ¿no? Y estamos hablando... De de la persona con diagnóstico, y se detectan el doble, más o menos, unos 60 mil anualmente. Entonces, estamos hablando de un problema muy serio, y sí. que ustedes, los nutricionistas, cumplen una función adecuada. ¿no? Claro que sí, sí la, realmente la, la incidencia que se ve de pacientes oncológicos está aumentando, no lamentablemente. Lo que sucede también es porque aún en el país no hay una cultura de prevención, entonces nos, nuestro chequeo preventivo, por así decirlo, lo que se realizan es algo muy superficial si es que lo hacen. Entonces ya el paciente es diagnosticado cuando es eh, usualmente el cáncer está en un estadio avanzado. Y esto también es una desventaja, por lo mismo que ya puede estar presentando una desnutrición o una catexia. Entonces si es que nosotros... En, tuviéramos el diagnóstico temprano del paciente, el manejo va a ser mucho más sencillo, puede quedar en una cirugía simplemente sin necesitar tratamiento adicional y con una alimentación para hacer la recuperación necesaria, ¿no? Entonces, por eso yo siempre trato de que las personas sean conscientes y, y chequearse, porque tanto como pueden detectar un cáncer, pueden encontrar una diabetes, pueden encontrar cualquier tipo de enfermedad que se podría manejar adecuadamente y, y el impacto de la enfermedad no sea tan fuerte. Juliana, eh, eh, acabas de dar una de las palabras que nosotros empleamos muchísimo en salud pública y que es, eh, es justamente la razón de ser de este programa en Radio Capital y que Radio Capital tanto lo propone desde hace más de cinco años que tenemos al aire con buena salud, el cual es la prevención. La prevención, hasta los países ricos orientan todos sus su, su, su, su, su ar arquitectura su infraestructura todos sus mejores elementos para la prevención y entonces nosotros siendo un país que no tiene un presupuesto tan alto en salud todo debería estar orientado a, a la parte preventiva y promoción de la salud y la educación sanitaria. Ese es nuestro objetivo y yo te agradezco mucho de que lo recalques porque eres una persona que, que eres autorizada como nutricionista para darnos estos consejos. Juliana, yo te quería hacer una consulta. Eh, eh, todos los pacientes, que eh, tú, tú nos eh, tienes ya cuando diagnostican. El, el tratamiento de, de diagnóstica en el cáncer, eh, cómo llevan su estado, su, su nutrición, porque a veces cuando le decimos tiene que hacer una dieta, hablamos, lo primero que se nos viene a la cabeza eh, es la restricción de cosas. Claro. Puede ser que se restrinja algunas, pero no es que la persona va a dejar de comer. Exacto, o sea, lo que debemos quitarnos de, de la cabeza es que dietas, muchos dicen. ¿Debo hacer dieta o voy a comer solo ensalada o voy a dejar de comer un montón de cosas? Pero en realidad lo que el nutricionista clínico ve es la dietoterapia. Y quiere decir que con los alimentos voy a ver la manera de cómo ayudarte a aliviar los síntomas y a que puedas curarte también más rápido, más fácilmente. ¿no? Entonces, yo dependiendo de que llegue un paciente que ya tiene un diagnóstico de cáncer, eh, tengo que considerar en dónde está ubicado el tumor, porque dependiendo de eso también puede estar siendo motivos para ver qué tipo de dieta le voy a dar, ya que por ejemplo si está, si está en lo que es el, eh, en la zona de cabeza, cuello, va a tener dificultades para poder deglutir, o si está en la zona gástrica puede tener una dificultad para cierta absorción de algunos nutrientes, si está en el páncreas, que disminuir grasas no dependiendo de la zona y considerando el tratamiento que va a recibir el paciente. Si es quimioterapia, también puede que hay algunos fármacos que pueden generar mayor diarrea, postreguimiento, entonces tiene que ver con la alimentación, cómo ir combatiendo estos síntomas que se van a ir presentando a lo largo del tratamiento. También hay que tener en cuenta de que al inicio de la quimioterapia siempre se pueden presentar mayores síntomas, algunos pacientes lo presentan como algunos no lo presentan tanto, entonces siempre algunos pacientes cuando inician su quimioterapia refieren de que se encuentran más fatigados o que están más nausiosos o que están con las deposiciones sueltas, entonces también es que voy a tener en consideración para el tema de la dieta. ¿no? Lo, que, lo que quiero, lo que, lo que se busca en realidad es que el paciente tenga una alimentación balanceada, que nos ayude a fortalecerlo, a nutrirlo, pero que también sea una, una dieta que sea... Eh, torturarlo, porque de por sí tendremos que considerar que paciente paciente tiene muchos, muchos cambios, exacto, tiene muchos cambios tanto físicos como internos y es toda la presión psicológica que está llevando que muchas veces esto afecta en, en el tema del sopecito, así que debo tratar de darle algo que sea agradable para él y que no simplemente darle comida desabrida por así decirlo, que más voy a hacer de que se deprima y que le quiten las ganas de comer. Correcto, Juliana. Si a mí me dicen que oh, usted está en cáncer, se me, se me viene el mundo abajo y entonces Exacto. entro en depresión, todo y más. Me dicen, oiga, usted no puede comer nada de estas cosas. Tienes que terrible eso. Yo quiero un comentario de esa parte, Juliana. Eh, tú que eres especialista en nutrición y tienes esta especialidad de nutrición, eres nutricionista oncológica. Vamos a hacer una breve pausa. Te, te pido por favor que me quedes ahí en línea. Estoy con Juliana es? Santarriaga, nutricionista oncológica. Estamos hablando sobre la nutrición del paciente oncológico. Usted nos puede llamar al 212-5353, 212-5353, central de Radio Capital. Soy el doctor Dacenich, hoy día en esta mañana familiar con todos ustedes, por supuesto, aquí en Radio Capital. Volvemos. Estás escuchando. Buenas tardes, que estamos este día 28 de junio, eh, 2020, ¿no? Estamos con este problema de la pandemia, ya llevamos más de 100 días, y el, el asunto es cuidarnos, el asunto es que tengamos que estar atentos a todo lo que estamos haciendo, y, eh, y cuidarnos, lo importante, ¿no? Lo importante, con estas tres reglas de oro, ¿la barrera cuál es? Ya la han escuchado ustedes conmigo acá todo el de todo el programa, la barrera es la mascarilla el, el número dos distanciamiento social, no puedo estar muy junto a otras personas, un metro y medio por lo menos, y la tercera el lavado las manos cada 30 minutos por 30 segundos con abundante agua y jabón bueno, estamos hablando sobre el paciente oncológico el paciente con, diagnosticado con cáncer eh, luego tiene que llevar una nutrición adecuada Estoy con Juliana Saldarriaga, ella es nutricionista oncológica especialista en esta área y nos está explicando muy bien. Eh, Juliana, estábamos conversando en el bloque anterior, cuán difícil es que a una persona le diga pues que tenemos, el, que tenemos esta enfermedad, que es una enfermedad de salud pública, mucha gente lo tiene, que es el cáncer en sus distintas, en sus distintas áreas del cuerpo. Y entonces le dicen... Iba a comer. ¿Qué tengo que comer? Sí, definitivamente, como, como decíamos, este es algo muy dificultoso para el paciente. Tenemos que hacerlo de una manera progresiva y primero explicarle, ¿no? De que no es de que los alimentos que quizás vamos a quitar por eh, en ese momento o, la, o las recomendaciones que vamos a hacer va a ser algo de toda la vida, sino que es por el momento en que se encuentra luego la dieta va a ser mucho más permisiva o vamos a ir agregando, tenemos claro. que ir, lo, lo, que, lo que queremos es evitar malestares, incomodidades, síntomas claro. y que también eh, queremos evitar de que pare el tratamiento, no de que por ejemplo si se es que tiene programado la quimioterapia el día del lunes y este paciente no se alimentó adecuadamente, tuvo un desorden, se va en diarrea o con una enfermedad gástrica, no va a poder entrar así a hacer su quimioterapia. Entonces, claro, por eso, es que, claro. por eso es que estudiamos tanto el tema de la alimentación. Y esto parte desde cómo preparan el alimento, ¿no? Es muy uh -huh. importante. Porque, por ejemplo, algo que siempre recalco, porque obviamente es bueno comer frutas y verduras, es cómo se manipula y se prepara. Porque debemos de, de tener en cuenta de que muchas veces se le añaden pesticidas para que duren más el, el tiempo de... de claro. De, de que crezca, ¿no? Y tienen que, eh, tienen que li, limpiarse adecuadamente, se tienen que lavar adecuadamente antes de que puedan ingerirlo porque definitivamente estas personas como se encuentran con el sistema inmune debilitado no es lo mismo de que yo que no tengo el, el cáncer me coma quizás una manzana mal lavada a que una persona con el sistema inmune se la toma que va a tener otras repercusiones en la salud. Clarísimo, clarísimo, Juliana, qué, qué interesante es esto, porque la, acá se tiene que involucrar toda la familia, Así tiene bien. que involucrarse quien me va a dar la alimentación, o si soy yo, porque por, de repente el paciente oncológico sí, también, todo, ¿no? el paciente con cáncer es el que se prepara tu, su comida, ¿no? sí por supuesto debemos tener esa consideración, también se pregunta eso si es que el paciente vive solo porque debemos de poner preparaciones mucho más fáciles, más rápidas, y también a veces, yo en verdad si tienen algún familiar o alguien que los pueda apoyar sería lo ideal, ¿no? porque a veces también el paciente como ya está sintiendo a veces algunos rechazos a los alimentos y de estar en la cocina preparando el olor nomás ya hace que ya no quiera ni comer los alimentos. Entonces, vale, por eso sí. es mejor de que él llegue nomás a ingerir de frente a una temperatura ambiente eh, para que no tenga ninguna mayor sensación ausiosa, ¿no? o, o vómitos. Eh, entonces, por eso siempre es bueno tener algún apoyo eh, familiar, tanto tanto por el, por el tema en sí psicológico como para poder ayudarlo con los síntomas que pueda ir presentando. Juliana, ¿hay, ¿hay alimentos perdón, alimentos que definitivamente sí están restringidos? Ejemplo, digo yo, por ejemplo el ají o, o algunos condimentos específicos o algún alimento en especial que sí en general al paciente ecológico no le iría bien. Eh, hay alimentos de que sí deberíamos estar evitando, sobre todo si se encuentra con el tratamiento activo, ¿no? Por ejemplo, no le, no le recomendaría que coma... Eh, comida muy condimentada aquí definitivamente ya que va a irritar nosotros recordemos de que quizá con la quimio este, son, es todo un esquema de fármacos entonces todo este esquema de fármacos va a hacer trabajar también más a nuestro organismo para que puedan eliminarlo y puede generarse hasta una gastritis medicamentosa si nosotros a esto le añadimos eh, condimentos o alimentos irritantes como estaríamos hablando de lo que es el ají no va a ser algo, va, definitivamente va a generar un efecto negativo en nosotros. Otro alimento otro que se utiliza eh, mucho también puede ser el y que algunos usan, ¿no? El pulanto, que también es algo muy pesado. Entonces va a generar que la digestión sea mucho más difícil que se distienda el abdomen o que tenga mayor sensación de fastidio. Eh, esas son principalmente las cosas que debemos evitar. La preparación también vamos a, a cuidar, ¿no? no vamos a recomendar lo que es por ejemplo una preparación en la parrilla o alimentos ahumados, ya la Sociedad de Americana de Cancerología nos indica de que hay algunos estudios de que sí puede ser considerado un factor para para, para que se genere no lo que es son células cancerígenas, el consumir alimentos con estas preparaciones. Entonces Cuando por te eso te refieres se... a los ahumados, ¿no? Así es, a los ahumados y lo que es a la parrilla, al carbón. Al carbón, correcto. Correcto, ¿no? Pero por ejemplo, si hacemos una parrilla eléctrica, o si quizás usamos una teja china que el alimento no está en contacto con el carbón, podría ser. ¿no? Entonces, entonces, esas cosas tenemos que tener en cuenta también la, la preparación de, de los alimentos. ¿Y puedo darme algún gustito de cuando en cuando? Por ejemplo, sí. que la, la, la, eh, la mazamorra morada que me gusta, o de repente un pecito de turrón. Algo así muy pequeñito, pueden <risa> tener ese... Sí, o sea muchos pacientes se, les, se tienen antojos y sí, damos, damos como que el, el antojito, ¿no? Definitivamente primero vamos a empezar probando quizás con un quequito casero, con más saboritas, con botitas, este, cosas que sean más suaves, ¿no? Que no tengan mucha eh, crema que sean, eh, tipo, obviamente, la de chantilly, ¿no? Ni, ni los cheesecake, que son un poco más pesados, pero por, okay. pero si sí, empezamos con cositas suaves sí. Y ya eventualmente, como se va sintiendo, podemos incluir otros otros tipos de, de dulcecitos o gusto que pueda ir teniendo el paciente. Como como le, como digo, es básicamente la alimentación. Es muy, muy, muy particular, ¿no? En el paciente okay. físico no es no como que una dieta que yo pueda decir, ah, todos deben comer esto y todo, porque va a depender de cómo se encuentra el paciente, cómo llega. Hay muchos pacientes de que, por ejemplo, tienen cáncer de ástrico y ya llegan al consultorio cuando han perdido 15 kilos, de, claro, claro. de la enfermedad, ¿no? Entonces, obviamente, el, el abordaje nutricional va a ser totalmente diferente. Eh, no hay una dieta única, todo es muy particular, y eh, los antojos se van a ir manejando según cómo se vaya sintiendo y en, en el estado en que se encuentra Y, por supuesto, consultando al nutricionista. Exacto. Siempre, siempre el, el manejo eh, va a ser en, en conjunto, ¿no? En lo, según lo que... Eh, mande su oncólogo clínico, el, el cirujano on, oncológico también, lo que haya programado, y el nutricionista, para poder tener obviamente todo el beneficio. Muy bien, estamos hablando con la licenciada Juliana Sanda-Riaga. ella es nutricionista y especial, especialista en pacientes con enfermedades oncológicas, o sea, con cáncer. Estamos en el 212-5353. 212-5353 es las central de Radio Capital. Si usted tiene un paciente cercano, usted mismo está en tratamiento de, de cáncer, díganos cómo, qué cosa come, qué no debería comer, y de, dependiendo también, como nos dice muy bien la licenciada Saldarriaga, este tipo de cáncer, dónde está localizado y cómo está, y también los consejos de su médico oncólogo y su médico cirujano oncólogo, si, si así es. Estamos en el 212-5353, entonces, licenciada Juliana haga nutricionista, por supuesto, acá en Radio Capital. Eh, eh, Juliana, yo me imagino que tienes tantos pacientes que llegan eh, al consultorio y deben preocuparse y la familia debe decirle, ¿y qué va a comer mi paciente ahora que ha sido diagnosticado de, eh, de cáncer? cuando te dan la noticia y esto nos pasa a nosotros los médicos que en algún momento tenemos que decirle señor, usted tiene una enfermedad de este tipo ¿no? Que antiguamente decir a un paciente que tenía cáncer era medio condenarlo a la muerte hoy día no, sabemos que muchos muchos cánceres tienen tratamiento y se curan inclusive hay, hay el cáncer de colon se cura el cáncer de mama también se cura entonces eh, hay muchos cánceres que ya no solamente llevan tratamiento, sino una curación total. Eh, pero por supuesto, con todo un tratamiento adecuado. Entonces, ese paciente cuando ingresa al consultorio, y su, seguramente con algún familiar, es lo ideal. Eh, ¿Qué les dices tú, Juliana, en cuanto al aspecto nutricional? Bueno, primero de que cuando llega con, con la familia, realmente la familia está mucho más ansiosa y nerviosa por saber cómo va, va a tratar, ¿no? O sea, uno de, de, de familiar quiere inmediatamente mejorarlo, curarlo, y, y, y busca mil alternativas, ¿no? Entonces, yo siempre digo de que si sí, es que están decididos a llevar un tratamiento este médico, ¿no? O sea, su, sus fármacos, su radioterapia y todo, que se enfoquen en realizar ese tratamiento, que no estén buscando alternativas. Porque muchos familiares llegan y dicen, me ha recomendado que tome tal termita o tal pastilla que viene con no sé qué cosa, o que he leído en internet que si toma tal, tal preparado en la mañana va a combatir el cáncer y es mejor que la quimioterapia. Y entonces debemos de recordar que la quimioterapia es un tratamiento farmacológico, que si nosotros buscamos tratamientos alternativos puedo inhibir la acción de la quimioterapia. Y después el paciente va a decir, no tuve resultados con la quimioterapia pero es porque estoy inhibiendo con las cosas que estoy consumiendo adicionales este efecto de los fármacos. Entonces, si es que se encuentran deci decididos a llevar el tratamiento de quimioterapia o el tratamiento farmacológico o el tratamiento que sea clínico, que lo sigan, que lo sigan eh, adecuadamente junto a su alimentación y no mezclen nada adicional. Pues, si que quieren llevar tratamientos alternativos, entonces solo lleven el tratamiento alternativo. Claro, La idiosincrasia nuestra también debemos tenerla en cuenta somos un país milenario en el cual ha habido mucha tradición de la medicina natural la medicina eh, que en algún momento se llamó la medicina folclórica, yo la llamo más una medicina natural que en su defecto eh, ha podido tener cierto efecto en algunas enfermedades y, y la parte tradicional el boca a boca el, la recomendación que siempre dice tómate esto o toma lo otro para poder combatir el, el cáncer, lógico, porque es una enfermedad eh, que no te da muchas alternativas. Entonces las personas buscan, como por ejemplo el, lo que acabas de mencionar, ¿no? el tomar una hierbita. Acá sí está muy bien lo que me acabas de decir, eh, Juliana, que si la persona toma una decisión de llevar un tratamiento farmacológico, eh, ellos tienen el poder de elección, o si quieren llevar un tratamiento tradicional, o nutrición, de tipo natural, también tienen la opción de elegir, Exacto. porque somos libres de hacerlo. Entonces, pero no mezclarlo porque tienes razón, ahí vienen los problemas de que no da tratamiento, no da resultado ni lo uno ni lo otro. Así es, ¿no? Entonces, simplemente se respeta, definitivamente uno puede escoger cómo quiere eh, intentar curarse, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que quiere incluir en, en su... En su tratamiento, pero simplemente deben saber de que el mezclar ambos no va a tener beneficio. Entonces, claro. simplemente llevar adecuadamente uno de ellos para, para ver o esperar el, el resultado que, que ellos esperan, ¿no? Sí, hay muchas cuestiones tradicionales, yo lo no he escuchado, yo también vengo de, de una provincia en la cual hay tratamientos o la gente mayor recomienda eh, algún tipo de sangre, algún tipo de animal, para poderle dar mayor vitalidad, o de repente levantar el sistema inmunológico, bueno, yo creo que podrían conversarlo con ustedes los nutricionistas, por de repente es un, un, un, un, un, que, o un, un alimento inocuo, ¿no?, que podría claro, de, favorecer el estado emocional de la persona, ¿no? porque definitivamente también también se considera eso no o sea, si la persona por ejemplo viene y me dice que tiene la costumbre en la familia de consumir ciertos alimentos los puedo incorporar. Acá en el Perú claro. tenemos una gran diversidad de alimentos que no, que recién bueno cada vez está siendo un poco más más común verlos en los platos eh, de diferentes restaurantes también pero tienen muy buenos muy buenos beneficios, sabemos lo que es la quinoa, la quinoa negra, la quinoa roja entonces, ¿eh? entonces, exacto, y tienen muy, buen, muy, buenas, eh, muy buenas propiedades. Tenemos lo que es el Cuy, que también yo recomiendo que consuman el Cuy, porque es una carne que nos va a proporcionar proteínas y con bajo aporte de grasa. Entonces, ah, ¿qué bueno. es un beneficio? Claro que sí, entonces sí podemos incluir ciertos ciertos alimentos de que, de que las personas puedan estar acostumbradas a, a consumir, ¿no? Pero de una manera, este, simplemente considerando la frecuencia y la preparación de que esta persona requiera. Sí, en algunos momentos, pues eh, el cuy, por ejemplo, la carne de cuy, con la sangrecita de, de, de algunas aves, eh, nos recomiendan y al final tienen bastante miedo, ¿no? Entonces, podría conversarlo con un nutricionista y, y, y ponerse de acuerdo en la forma inclusive de preparación, porque ahí viene también un problema, la preparación del alimento. ¿Qué sugieres tú como tip en general? Porque lógico, yo sé que... En la, la dieta como tal para cada paciente es una cuestión muy personalizada. Entonces, este, ¿qué sugieres? Algunos tips te pedirían como consejos generales para los pacientes que están en tratamiento oncológico. Claro. Eh, optemos por preparaciones más tipo al horno, a la plancha, sudados, guisos. Evitemos lo que son las frituras, lo que son las carayas del carbón y lo que son las preparaciones ahumadas. Otra cosa que también sí, de manera general diría que evitemos son los embutidos. No, porque estos también tienen, los embutidos están hechos básicamente de, de, de diferentes residuos de cárnicos. Entonces, ah. es mejor evitarlos. Si es por ahí hay demasiado antojo, un jamón de pechuga de pavita podría estar consumiendo. Otra de las recomendaciones muy importantes también que deben tener en cuenta es la hidratación. Es sumamente importante ah, que el paciente se hidrate adecuadamente. Que quería recalcar en la hidratación, ¿qué debe tomar? qué agüitas, agüitas de tiempo, anicito, este, dibonada, naranjada, no sé, a ver. El, el paciente puede, o sea, en verdad puede tomar solamente agua si es que no desea otra cosa más. Lo ideal son dos litros. Esto porque es importante, porque nos ayuda a limpiar de manera simple decirlo, nos va a ayudar a limpiar el cuerpo. No, entonces tratar de consumir los dos litros. Si no me gusta el agua, ya estoy cansada de tomar ¿Para? agua tan, tan, tanta cantidad. Puedo tomar refrescos naturales, puedo hacer hasta una chicha morada, podría estar haciendo una infusión. Ahorita que ya estamos cambiando el clima, podemos, puedo apoyarme tomando manzanilla. O si, por ejemplo, tengo mucha tendencia a presentar malestares estomatales, podría estar tomando una agüita de muña, que es digestiva, ¿no? entonces qué entonces puedo ir variando, puedo ir variando con diferentes tipos de bebidas, o hasta a veces ahora que también se tiene la costumbre de hacer aguas favorizadas con frutas naturales, ¿no? Puedo poner en una serra algún litro de agua y poner unas rodajitas de algunas fresas o algunas, algunas rodajas de nena, entonces para que tenga ese gusto el agua. Ir teniendo esas variaciones, pero lo importante es tratar de llegar a los dos litros de agua. Si el... el... el... el... hay algunos alimentos, digamos, tipo tip que te estoy pidiendo yo, y por favor recalco de que cada dieta para el paciente oncológico es personalizada. Solo quiero hacer una cuestión general. Quizá algunos alimentos nos levantan un poquito el sistema inmunológico. Preocupadísimo yo por esto del COVID también. Ah, sí, bueno, definitivamente ahora que estamos también es, viendo los pacientes con, con COVID. Este, eh, si hay alimentos que, que nos van ayudando, por ejemplo, el zinc es, una, es un mineral que nos va a ayudar. Uno, que yo lo recomiendo también a los pacientes con COVID, ¿por qué? Porque el zinc nos ayuda a activar otra vez lo que son las papilas gustativas y el olfato. Y es algo que vemos de que están presentando como sintomatología en los pacientes que llevan COVID, que ya no tienen esa sensación gustativa. Entonces, claro. y por ahí también se hace el rechazo de que como ya no sienten, ya no quieren comer, disminuye el apetito, se genera ahí una anorexia por ese motivo. Entonces, se podrían suplementar con sí o podrían consumirlo, que lo podemos encontrar en lo que es el huevo, lo que es el, el, el salmón, ¿no? Entonces, ahí podríamos estar, o en pescados también lo podemos encontrar. En nuestra, podemos estar, en nuestra rica trucha, trucha podemos estar, también podemos tierra, estar, ¿no? pues también podemos salvo. estar, Claro sí. El, sí. el fin, ¿no? el fin, interesantísimo los huevos en sí. los pescados ¿no? muy sí. bien entonces ¿Y? podemos ahí estar eh, consumiéndolo ¿algo más? por ejemplo eh, eh, eh, ¿algo otro, más que otro, pudiera complementar? yo te vuelvo a decir estoy un poco preocupado porque hasta el paciente oncológico no puede ir hasta su, a la consulta porque eh, es, es, se tiende cuatro, a que se pueda cuatro, contagiar exacto. Entonces, ¿qué, qué hacer con ellos? Porque tampoco sí, definitivamente. totalmente. Definitivamente, o sea, yo en verdad a mis pacientes oncológicos les digo de que si no es una emergencia, que no salga. Sobre todo si es que con el tratamiento no activo, entonces es mejor de que estén en casa, de que traten ahí de, de relajarse. Eh, muchos de mis pacientes definitivamente hacemos las consultas vía online para no exponerlos, no vía telefónica. Eh, porque eh, de, o sea, están ahorita con todo esto la, la pandemia eh, de los, los los síntomas o las personas contagiadas son un montón están aumentando cada día y realmente el eh, el tema también de, de paciente COVID como el paciente este, oncológico que hay que tener en cuenta es que, por ejemplo, el paciente COVID y el paciente oncológico no solamente tienen esa enfermedad, porque mi paciente oncológico como el paciente COVID puede tener un antecedente de diabetes, puede tener un antecedente de hipertensión, puede tener un antecedente renal y eso también debo considerarlo por el tema de la dieta. Gracias. ¿No? Yo, yo te doy un dato, Juliana, que nosotros lo trabajamos hace unos días. Eh, por el número de fallecidos que eh, posiblemente sea mucho más, no es que posiblemente, es mucho más de lo que eh, son oficiales confirmados, me refiero sí, a que lo que va en la estadística eh, para los que han tenido el diagnóstico propiamente dicho de COVID pero nosotros calculamos que en el Perú debe haber un millón de, de personas infectadas con el virus del COVID definitivamente entonces eh, no los 275 mil que son los que se han hecho la prueba porque muchos de estos 700 mil restantes no se han hecho la prueba todavía. Entonces, esto es por una proporción del porcentaje de fallecidos. ¿no? Entonces, eh, hay que tener muchísimo cuidado y cuidar al paciente oncológico. También debe usar su mascarilla, también debe estar lavándose las manos y tener una nutrición adecuada. Porque este paciente oncológico, Juliana, me preocupa porque es cierto, deja de comer. No, o sea, es más, es más propenso el paciente oncológico de, definitivamente porque tiene las, las defensas bajas. Entonces, no no debe descubrir en ningún momento su alimentación. Él debe estar consumiendo un desayuno, un almuerzo, una cena, y quizás hasta una colación a media mañana, a media tarde. Porque nosotros, nosotros debemos eh, eh, fortalecer. Hay muchos pacientes de que realmente, bueno, yo aparte trabajo en un hospital y que veo de que están superando el covid pero están superándolo porque ellos han, han, digamos, han tenido o han llegado con un peso adecuado, no, no han tenido esos antecedentes muy marcados, entonces el impacto no ha sido tan fuerte. Pero también hay muchas personas de que siempre sí han presentado un antecedente, un sobrepeso, una obesidad, y ya este, están y no, no están respondiendo al tratamiento adicional de que también los fármacos que se están usando en algunos casos traen ciertas cosas porque sea, los corticoides también elevan por el ejemplo más, la, claro. la glucosa no entonces y si ese paciente era diabético entonces se va a presentar una cirosis entonces pues ya es mucho más complejo tratar ese ese paciente claro claro que sí muy sí, bien. bien bueno Juliana nosotros tenemos esto de, de la prevención y por supuesto y yo, una, una última, última pregunta ya un poco más general de salud pública en el caso de los nutricionistas, ¿están en la atención primaria? ¿Actualmente hay nutricionistas en, la, en los centros médicos periféricos, en las costas médicas? Eh, no, en realidad los nutricionistas ahorita se están limitando las atenciones. Eh, como digo, estamos realizando más que nada consultas virtuales, eh, uh -huh. ya que la mayoría de nutricionistas ahorita nos encontramos en lo que es en, en hospitalización, ¿no? definitivamente. Correcto prioridad a los pacientes hospitalizados, por supuesto. Sí, estamos priorizando la eh, hospitalización y de manera ya, este, a distancia para decirlo, estamos haciendo los controles con lo que son los, los, los demás pacientes, ¿no? Que simplemente tienen que controlar eh, lo que es su enfermedad, no, sobre todo en, en oncológico La teleconsulta, en todo caso o la Exacto, para, estamos ¿no? haciendo la, la teleconsulta, hasta es que 50, se levante si totalmente esto y, y se regule, ¿no? Mucho la situación claro, del país porque Ajá. debemos darle fuerte a lo que es la parte de atención primaria Este es el siguiente fase pensamos nosotros que ya la atención primaria debe aperturarse y tener al médico de cabecera al médico de, del barrio al médico de, que está en el distrito donde vive el paciente y el paciente no tenga que movilizarse, pero cuando yo hablo del médico también hablo del equipo de salud que debería activarse Ah, es una reflexión sí. también y en la cual te pido eh, Juliana, realmente ha sido un gusto conversar contigo Estamos llegando a la de, la de esta secuencia Sobre nutrición en el paciente oncológico, Por supuesto que es vital para su tratamiento Y hemos tenido la, eh, acá con nosotros En línea con la licenciada Juliana Sandagriaga, En Radio Capital y Nutricionista Oncológica. Donde te podemos ubicar quizá o ¿Alguna red social o algo? Sí, claro que sí. te puedes hacer eh, una, teleco una teleconsulta también? Por supuesto, sí. Este, me puede encontrar, bueno, en la revista Salud en Casa y en, en mis páginas personales que soy como de Facebook, como Juliana eh, Santarriada, nutricionista. Eh, y bueno, en mi Instagram también, como NutriYulio Santarriada. Eh, igual yo trabajo en lo que es la clínica OncoSalud, eh, pero bueno, estamos todavía... A, a la espera de, de las aperturas de, de los consultorios nuevamente. Correcto, yo te agradezco mucho. Gracias Juliana Santarraga y por, por estar con nosotros y darnos estos muy buenos consejos. Hay que cuidar al paciente oncológico en todas sus áreas. Vamos a hacer una, ¿hacemos sí, un ya. corte, eso o no? Hacemos un corte, ¿no? <risa> Hacemos un corte y venimos con el tercer tema, que lo voy anunciando de una vez. Voy anunciando el tema es consejos de los padres sobre el uso de los aparatos digitales, ya que ahora tenemos la, la educación digital, la educación virtual, eh, y los niños también, como no salen, eh, necesitan eh, alguna distracción, y muchos le damos los aparatos digitales. Vamos a ver qué nos aconsejan eh, los especialistas en estas áreas. Soy el doctor Dante Nicho, estoy en Radio Capital. En el programa de Buena Salud, con el mayor gusto de compartir con todos ustedes, regresamos en breve momento. No se vayan, Radio Capital.